Y es momento de entrevistas aquí en la primera edición de Noticias Avia Yala porque vamos a hablar efectivamente de la reactivación económica de las eh, eh, inversiones que se hace pero también de los créditos pero para hablar de esto permítame saludar inmediatamente a nuestra invitada porque se encuentra con nosotros la directora ejecutiva del Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva Rodney Pérez, directora ¿cómo están? Muy buenos días Buenos días Edilson, a usted y a todo lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Hablamos de este proyecto tan importante y hablamos de lo que es efectivamente el Fondo Concursable de Inversión eh, Pública Productiva. Sí, ahora prácticamente eh, se ha lanzado la primera convocatoria de esta gestión. Tenemos que lanzar tres al año, en la cual el 2 de junio fue el lanzamiento. Tenemos 34 días para poder eh, presentar sus proyectos productivos a lo que es a todos los municipios y GAYOC a nivel nacional. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué es lo que debe presentar como tal eh, a, aquel, eh, a, el sector en, en sí? Bueno, los, eh, tenemos cuatro requisitos indispensables en la cual, eh, si me permites, claro, voy a dar una sí. pequeña leída. El primero es solicitud de la GAMO, la GAYOC, eh, suscrita por SUMAE, misma que debe, ser, que debe incluirse el estudio de, de diseño técnico de preinversión, siempre enmarcados en lo que es el reglamento básico de preinversión. Eh, segundo, informe técnico de aprobación del proyecto emitido por la GAM o la GAYOC. Eh, tercero, documento de derecho propietario de los terrenos, si esto corresponde. Y por último, acta de consenso social para la ejecución del proyecto solicitado. Bueno, la, en su mayoría son proyectos productivos y como tú ya lo decías antes, para reactivar la economía. Es importante porque recordemos de que bueno con la llegada de la pandemia han sido dos años realmente muy difíciles y muy complicados. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la meta que se quiere lograr en esta primera convocatoria? La primera es el apoyo directo a los municipios. Eh, a todos los municipios a los 339 municipios a nivel nacional. ¿no? Estamos conscientes que han quedado cero económicamente y bueno, el, el, el gobierno central a la cabeza del hermano presidente y vicepresidente están pensando en lo que es la reactivación eh, económica apoyando 100% gobierno central. Cabe decir que no va a haber contrapartes del municipio el ganador eh, va a ser eh, eh, con esta inversión de 100% eh, apoyado, ¿no? Lo único que tendría que hacer en este caso el alcalde es pues eh, hacer un peque pequeño esfuerzo de realizar el proyecto. Ahora, el año pasado ya hubo la primera convocatoria de la gestión 2021 ¿Ya? y si ahí perdió alguna alcaldía, evidentemente nosotros hemos publicado qué observaciones no ha cumplido puede esas observaciones corregirlas y volverlo a presentar esta gestión. Es decir, que no hay que echarlo en saco roto, lo que no. se perdió en el 2021, aquí lo puede obviamente después de las observaciones. Cuando hablamos de, de, del sector productivo, cuando hablamos del apoyo justamente a los gobiernos municipales, eh, ¿en qué es lo que más se necesita trabajar, viendo de pronto todas las falencias por lo que se ha pasado cuando hablamos de la productividad? Tenemos tres categorías que puedan presentar los proyectos. Uno es la sustitución de importación, que creemos que eso es lo que va a reactivar la economía, ¿no? sustituir la importación. Los segundos son infraestructuras productivas y los terceros proyectos productivos. La meta, la misión y la visión que nos ha dado el hermano presidente es de colaborar a los municipios con su misma producción del mismo lugar prácticamente. ¿no? Que la materia prima, lo ideal es que, se, que sea de ahí ¿no? y no estar... Eh, obteniendo de otros de otros lugares. Tenemos que explotar lo que tenemos. Exacto, esa es la meta prácticamente. Bueno, pues directora, hagamos nuevamente por favor la invitación, eh, a dónde hay que aproximarse, dónde hay que enviar los requisitos, cómo debe presentarse. Bueno, nosotros tenemos las regionales de lo que es eh, los nueve departamentos, eh, se aproximan a lo que es FPS departamental, si en este caso fuera eh, Oruro, por ejemplo, eh, el... La dirección queda en lo que es eh, Velasco Galvarro y Herrera, eh, los invitamos a todos, eh, cada regional, vuelvo a repetir, tiene su departamental allá en, en sus departamentos, eh, en los nueve departamentos. Eh, los nueve sí, departamentos? ¿no? Y bueno, invitarles de aquí también, si no directamente a la central también podrían traer aquí en La Paz. Y hasta el 31, prácticamente 34 días tenemos para entregar. Desde el 2 de junio, si contamos, es hasta el 6 de julio el último día. Hasta el 6 día. de julio el último día para poder presentar todos los proyectos. Y efectivamente eh, hay que hacer y explotar lo que tenemos. La productividad, como bien lo decía a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, un proyecto o proyectos que se van a financiar al 100% no va a necesitar nada, ¿verdad? Nada de contraparte, volvemos a repetir, es importante eso. Para los alcaldes, 100% gobiernos central. Ahí está, directora muchísimas gracias. No, a usted, a usted y a todos los televidentes. Muy bien, son las 7 de la mañana con 7 minutos nosotros vamos a hacer una brevísima pausa, pero claro, agradecemos justamente a la directora general ejecutiva del Fondo Concursable de Inversión Pública y Productiva, Rodney Pérez nosotros hacemos una pausa, ya regresamos